Eh, usted está preparando la cena y el resto de la familia viendo memes. Pues pum, salta. El sistema es muy fino. Detecta incluso detalles que, como humanos, se nos escapa. Quítate. Y a ti esto no se te da. ¿Y cómo se desactiva? Se cambia la actitud. Se calla el ruidito. Solo cambiando nuestros comportamientos en casa construiremos una sociedad más igualitaria. Aún en épocas grises, las bromas florecen. Ahí están. Y ahí también, en esta señora tan divertida. Fanta los llama Locos de Colores. Ellos también tienen exámenes que hacer y cuentas que pagar. Pero son coloridos para actuar, para comer, para beber. Necesitamos más Locos de Colores, para que el gris nunca nos gane. Nueva Nan 3 Supreme Pro. Única en México con 5 HMOs que ayudan a fortalecer su sistema inmune. Nan3 Supreme Pro, ciencia y nutrición que pueden apoyar a tu pequeño a alcanzar su máximo desarrollo integral hoy para un maravilloso mañana. Octavio difamará la imagen de Maricruz. Querías que no diera contigo, ¿verdad? Para llevar la vida que te gusta entre comentarios de los hombres y gente ir ¡Suéltame! Llenando su alma de coraje. No va a quedar nada de tu maldito cuadro, maricos mío. Corazón indomable. Lunes a viernes 2.30 de la tarde. Con las estrellas. Nueva pizza and sticks de Little Scissors. Cuatro rebanadas de pizza de peperón y ocho sticks de queso con condimentos italianos y crazy sauce para dipear por 109 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Para que el domingo sepa domingo necesitas el atuendo correcto. También un antojo que te apapote.